Cuando sale el sol, la cosa es ahora que se empieza a derretir las cosas. Por ejemplo, estas... Voy a aprovechar este clima para salir el mar por ahí para que puedas ver más locaciones de la zona, para que puedas ver y conocer la ciudad. Vamos. Aparece un Mr. Saben para. Este es el tipo de piso que tenés que tener cuidado, porque si aceleras bastante, te resbala, ¿eh? Y empezás a patinar. buenísimo lugar ubicado en el centro de la ciudad hermoso dejando el sonido de ambiente para que por lo menos sientas un poquito lo que estoy sí, sintiendo está. yo ahora. Paso a acordar que tengo muchos videos donde muestro más lugares como River Valley y más el centro de la ciudad, que está buenísimo. Por si seguías con la duda, mi teléfono está con batería. Voy a hacer una caminata así desde ahí, pero la quiero hacer en cámara lenta para que quede así como más cool. vuelvo por la cámara. Como te comenté en otro video, el tema del frío extremo que todavía no llega es algo que está bueno porque se puede todavía con un poquito de frío salir a disfrutar estos lugares. Que no llegan menos 10 puedes salir y, y, y disfrutar un poquito un rato afuera. ahora que estamos a 5 bajo 0. pero ya tengo como una ola afuera y no estoy cubierto del todo bien ya se empezaron a poner los quesitos rojos la nariz así que ya es tiempo de volver lo que sí aparte que subí bajé, bajé estoy en un horripilante estado físico y eso que yo jugaba a la selección rosarina de fútbol de salón y la disperió de Newell che, ya pasó la vida saca las luces, boludo está, ya fue Buenas. Buenas. ¿Qué serio son vidas más? Es chilly hoy. Chilly.